I... I... Hola amigos, hoy vamos a hablar de vaqueros. ¿Qué haces el hoy? No íbamos a hablar de vaqueros. De pantalones vaqueros. Dentro vídeo. ya sabéis, el objetivo de este canal es presentar alternativas de consumo para personas que quieran vivir de una manera un poquito más ética, igual que yo. Y para demostrar que si ponemos un poquito de nuestra parte y hacemos un mínimo esfuerzo por cambiar nuestras prioridades, todo es posible. Hoy, desde Moaña, Julián e Iria nos cuentan su proyecto, SHIRO. Bueno, pues Siro es una marca de, de ropa casual, de denim, que se caracteriza porque hacemos prendas en algodón orgánico y todas made in Galicia. Creemos en una vuelta a lo local, en consumir de forma consciente, en saber qué hay detrás de las prendas que nos ponemos. Bueno, pues nosotros hacemos todas nuestras prendas con algodón orgánico. Esto significa que la planta del algodón no es transgénica, que no se usan pesticidas ni químicos peligrosos durante bueno, el cultivo del algodón. Después no se usan químicos peligrosos durante el proceso de transformación del algodón en tejido. Los tejidos que nosotros compramos vienen certificados por la norma GOTS, que es una de las más estrictas. Es una norma que está bastante desarrollada y tiene muchas restricciones y por eso nos parece la, la más fiable para, para nosotros. Y después lo que hacemos es fabricar aquí en talleres de nuestra comunidad, talleres a los que nosotros tenemos acceso, que podemos ir durante la producción, que hay comunicación fluida y lo que queremos es mantener unas relaciones a largo plazo con, con los talleres con los que trabajamos y crear un cierto, cierto empleo estable para esas personas que trabajan en los talleres. ¿no? Poder tener pedidos regulares para, para que tengan cierta continuidad en su trabajo. Eh, nosotros éramos dos personas que, preocupadas por el consumo consciente. Fuimos un poco dirigiendo nuestro, nuestro consumo hacia, hacia otras opciones más, más responsables, más, más respetuosas. Y como en el tema del textil no encontramos una, una oferta así muy, muy grande, muy adecuada, muy, muy cercana, pues decidimos dar el paso. Y montar nuestra, nuestra propia marca para un poco intentar demostrar por qué no, que, que sí que se puede hacer algo así y que puede salir adelante. Si nosotros vemos que en determinado producto, en determinada marca, hay algo detrás que no, que no está bien para, para las personas, para el medio ambiente, que no es adecuado, pues decidimos no colaborar con ese tipo de mercado, ese tipo de, de marcas. Porque al final estás un poco financiando el mundo que quieres. Creemos que hay que concienciar, que hay que hacer ver a las marcas que lo que hay detrás de las cosas que también es importante, no solo las cosas en sí mismas. Y esa es una forma de hacerlo, porque a veces protestar tampoco es suficiente. Hay que, hay que dar un paso más y ponerse más serios y decir no, queremos que las cosas sean hechas de otra forma realmente. Los pantalones de Shiro pueden adquirirse en la tienda online y en varios puntos de venta repartidos por toda la geografía española. Para más información, haced clic en este enlace.